¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez un nuevo juego Muy pequeñito, muy chiquito De 2 bits La verdad me gustó mucho cuando lo vi Y... bueno, no más eso Ya, véanlo Bien, continuamos con esta historia donde es una persona Que está celebrando su cumpleaños La casa de Tim ¡Ey! ¡Hola! Eh, ¿Qué dice? No sé, me vale verga, no sé ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está incendiada la casa de Tim. Hay que ayudarlo. My house. My family. Y dice que su brazo está muy grande. Entonces tenemos que ayudarle a eh, masturbar. Vamos a continuar con Timmy. Que está diciéndome que me mueva y, y que grite. A la verga su casa. No me puedo meter. Nah, tremenda casa, güey. ¡Oh, puedo dar vergazos, güey! <risa> ¡Oh, cómo! <risa> oh, ¿Puedo dar patadas? ¡Oh, oh, shit! ¡Ay, sí! ¡Oh, oh, oh! shit ay oh oh oh ay ay <risa> Mi huevo. ¡Ah! Oh, la concha de tu madre. Tómala, puto. Tómala. No te juntes con Santa Claus. Porque no me trajeron mi regalo. Vean, ¡Oh! Veo, veo. Ve. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No, para ti, imbécil. ¡Oh! ¡Oh! Canelo, canelo, canelo, canelo, canelo. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Imagínate la fuerza de este cabrón para poder matar a un puto venado, cabrón. ¡Oh, en el suelo, en el suelo! ¡Me puso el pie! ¡No te me acerques! ¡Oh, no! ¡Tienen vida propia, amigo! ¡Ay, cómo ven a este indígena! ¡Oh, lo polígono! No te me acerques, tonto No te me acerques Vamos Vamos Vamos Vamos Oh, shit El oso yogi amigo No mames El dead! Oh, no mames De un vergazo Ay, corre No, qué pendejo, güey Arte Ok ¡Los acosté! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo estoy noqueando! ¡No! ¡La puta! ¡Ah! Oh, ¡No mames! ¡Me puso la pata! ¡Corre, corre, corre! ¡No, amigo! Ah, tengo que darle a este... ¡Push, ah, push, push, push, push! ¡Es que no puedo! ¡Porque este me está siguiendo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Bien! <risa> Mató a su compa. Va acá, perfecto. Ok, ok. Ok, ok, ok. Oh. no mames. Oh, no mames. Me va a matar, wey! Me va a matar. Ok, vamos a darles estos. Bien, bien. Bien, hay que esperarlo. Vamos, vamos. Eso, eso, eso, eso. Eso, eso. No, no, no, no, no, no. Perfecto, me recupero, ¿Me recupero la vida. Qué bien. Bien, a los dos. Oh. No, me soltó un putazo, amigo. Yo te voy a mandar a dormir. Oh. You are living for, for the. Forbidden Zone. Thanks for visit. Tú estás... Eh, living, eh, Ay, la... la, la. Regresando... Sí, Beer Oh, siguiente nivel, oh, cabrón. No. Ok. Bien. Vámonos. Push, push, push. Oh. oh no. ¿Cómo le golpeabas push, push, push. Push, push, push. Perfecto. Dos contra uno, cabrón. No mames, es un perro, güey. De veras, hasta ahorita lo vi. Que vengan más, que vengan más. Ok, ¿continuamos? No, no, amigo. No, no, amigo. Entramos. ¿Qué pedo, qué pedo? Bien, con todo se pueden, con todo se pueden, con todo se pueden Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está ¡Oh! ¡Me aventó! Bien Bien Bien Bien, vamos Estos perros tienen que morir No, no, me están dando la madre, güey ¿Qué pedo entre todos? Entre todos, cabrón Y bueno, hasta aquí dejamos el episodio de hoy Muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado y les haya sido de su agrado Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en la siguiente ocasión O en el siguiente video Muchísimas gracias ¡Bye!